Nosotros de verdad es un placer y agradecemos la predisposición para poder responder a la otra parte que estuvimos mostrando ya hace un momento atrás, eh, en relación a cómo amaneció Santa Cruz, a aquellas advertencias que se daba justamente de parte de los alcaldes de los diferentes municipios en el departamento. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es, vendría a ser la respuesta si es que así se requiere para lo que ellos han pedido? Bueno, deciré primero contextualizar ¿no? el tema sobre las demandas de los municipios. ¿no? Eh, no hay que olvidarse que el año pasado, 2019, 2018, y 2000, eh, octubre y noviembre, tuvimos un párate de la economía cuando eh, tuvimos ese fraude electoral por parte del gobierno del MAS durante 21 días, lo cual obviamente provocó una caída en los ingresos que tuvimos en la pública. ¿no? Ese primer elemento. Segundo. Estamos en 72 días de pandemia y, evidentemente, en estos 72 días las actividades económicas de... están en paralización. Por lo que ni el Tesoro, ni los municipios, ni las universidades hemos podido recibir recursos de la coparticipación tributaria. Yo quiero hacer un hincapié en esto: que la coparticipación tributaria viene, data ya desde el año 1994, cuando se crea la Ley de Participación Popular, donde cuando una persona va y paga sus impuestos, se distribuye directamente a los municipios universidades y al gobierno nacional. No es de que discrecionalmente el gobierno paga los desembolsos, ¿no? Como hemos tenido este parate de 72 días por el tema del coronavirus, evidentemente no ha llegado recursos en la manera que se tenía proyectado a ninguna de las entidades, ni territoriales ni el gobierno central, ¿no? Por eso es de que han disminuido sus recursos con relación a lo que se le venía tra transfiriendo de manera directa una vez pagados los impuestos. Un tercer elemento eh, que es importante que usted conozca decir es, es que tenemos seis normativas, seis leyes propuestas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una de ellas es la de la revolución del 12% de los incentivos del IDH, donde le recortan a todos los municipios del país, gobernaciones, universidades y gobierno nacional, el 12% de lo que percibían del IDH para incentivos, obviamente en temas de exploración pero eh, con la necesidad que se tiene en el país, se proyectó una ley donde se le quiere hacer la devolución a los municipios y a todas las entidades de estos recursos, sin embargo, ya van dos meses de esta propuesta y la Asamblea Legislativa Plurinacional recién el día de ayer en la Comisión de Diputados empezaron a analizar la normativa. Son seis leyes, aparte de, de la del IDH cinco más. otra es la, de la del IDH tributario, que desde febrero de, la, de esta gestión, que pretendía aliviar obviamente las deudas, multas, intereses, plazos... ...a todo el sector privado para el pago de sus impuestos... ...lo cual iba a repercutir en mayores ingresos para los municipios y universidades... ...sin embargo tampoco la Asamblea le ha dado uso a alguna de las normativas... ...tenemos leyes también sobre la aprobación de créditos... ...no se olviden que el Fondo Monetario Internacional en abril... ...ya nos aprobó un crédito de 327 millones de dólares... ...que tampoco la Asamblea la ha tocado y obviamente no podemos utilizar esos recursos. ¿no? Entonces, hay predisposición total de lo que es el gobierno nacional para el tema de recursos a todos los municipios de todo el país, no solamente a Santa Cruz. Otra cosa que es importante mencionar es que mientras se van aprobando esta ley y se hace presión, obviamente, de manera conjunta a la asamblea legislativa plurinacional, los municipios de Santa Cruz cuentan con más de 700 millones de bolivianos en sus saldos de caja y banco para poder... De final, ¿no? Por ejemplo, en los lugares que donde se presentan bloqueos, en Cotoca, tiene 4.5 millones de bolivianos. En el Torno y la Guardia, entre 9 y 11 millones de bolivianos, cada uno de esos municipios. En San Ignacio, tiene alrededor de 7 millones de bolivianos. Entonces, tienen recursos que pueden ir utilizando para poder validar, obviamente, esa reducción de ingresos. Y en la medida que se va reactivando la economía que hemos empezado el día de ayer... Se van a ir recaudando recursos por impuestos y se le transfieren de manera automática. El gobierno nacional no puede paralizar ninguna transferencia de ningún tipo, de ningún recurso, de ningún puente de financiamiento. Viceministro, Vice para poder... Eh ponerlo de manera más simple aún de lo que usted nos ha explicado y a ver si es que entendí bien y transmitirle esa información correcta a la población. El gobierno ha respondido de manera positiva ante las necesidades de cada uno de los municipios, ante los pedidos que han estado realizando a través de Andecruz. Pero para que sea efectiva esa ayuda, se necesita, para que sea real, se necesita el proceso que ya corresponde a la asamblea. ¿Es así? Sí, así es decir, y prueba de ello, de que el gobierno ha respondido tanto a la población y a los municipios es que ya estamos entrando al octavo mes en este gobierno transitorio, donde se esperaba que el gobierno, además, esperaba que no llegamos ni a 15 días, cable, y eh, estamos ya entrando al octavo mes con esa regularidad, funcionamiento de lo que es el aparato estatal. Hemos sacado medidas paliativas para poder contrarrestar este tema de la pandemia diferimiento de los impuestos, lo que ha sido los bonos, son cuatro mil millones de bolivianos que se le han transferido a las personas, a la familia, en Santa Cruz son casi dos millones de personas que ya han percibido su bono, tenemos todos los registros de cada una de las eh, transferencias que se ha hecho en materia de bonos, eh, han habido políticas integrales, se han transferido más de 150 millones de bolivianos a los seis hospitales de tercer nivel, se ha pagado del hospital de Montero para habilitar ese hospital con 200 camas, alrededor de 30 millones de bolivianos, son 400 islas también que se han habilitado para poder tener en ese departamento para paliar obviamente el tema del coronavirus y la parte eh, de salud, y evidentemente son medidas integrales que en la medida que se ha podido recaudar y tener los apoyos respectivos la hemos ido implementando, porque no se olvide que el gobierno del MAS lo dejó al Estado boliviano con un sobregiro de 18.500 millones de bolivianos más de 3.000 millones de dólares en deuda con todo el sector privado. Se ha ido corrigiendo en la medida de las eh, posibilidades que ha tenido el tesoro y evidentemente, ¿no?, Te hemos propuesto algunas alternativas a la Asamblea Florinacional, la cual no ha respondido a ninguna de las propuestas. Son seis leyes que tiene la Asamblea y que hasta ahora no las aprueba para poder contrarrestar toda esta crisis económica y todo lo que viene a ser el tema de salud. ¿Existe algún ¿Existe protocolo de parte del gobierno que pueda ayudar, a agilizar, acelerar un poco las medidas que ya corresponden de parte de la Asamblea? Porque, viceministro, pareciera que estamos viviendo realidades diferentes, eh, todos los bolivianos y la Asamblea con una realidad aparte. Bueno, no hay que, que la Asamblea responde al gobierno anterior, el gobierno en el y es por eso tiene las dos terceras partes en, eh, en este instrumento, en este poder, y por eso ellos evitan de poder ayudar al gobierno ahora para que podamos salir ¿no? de esta crisis, podamos salir de esta pandemia, esos son veces políticos ¿no? que se tienen. ¿no? Entonces, esos eh, protocolos, si usted quiere, nosotros los hemos cumplido a través de la presidencia de la presidenta. Son informes técnicos, legales, ninguna normativa es aceptada si no se tiene todo el respaldo respectivo y ahí se han hecho todos esos estudios respectivos para que la Asamblea pueda tomarlos en cuenta y pueda aprobarlos. Porque lo que nosotros queremos es generar recursos y condiciones para que se reactive la economía y vuelva a la normalidad eh, la economía. no Lo que, que estamos hablando aquí de nuestro país, estamos hablando eh, como. Eh, ...un gobierno que quiere dar obviamente el espaldarazo al país... ...pero que sin embargo eh, la Asamblea Legislativa Plurinacional trunca todos estos aspectos... ...parece que no le interesara que salgamos de toda estas crisis en la que nos encontramos en tema de salud... ...que todos los países a nivel mundial lo están haciendo... ...todos los gobiernos sean de, de oposición o de, de, de los partidos de gobierno... ...igual apoyan a sus gobiernos porque lo que se requiere en todos los países es salir de esa crisis... Que es ocasionalmente por algo que nadie lo amor. Pero claro que sí, claro que... ministro, queda muy clara la figura de la manera en que usted nos las plantea. Una vez más le agradecemos por esa predisposición, ¿no es cierto?, a responder lo que hablábamos eh, temprano con eh, los representantes de Andecruz, con alcaldes de municipios eh, ante este pedido y la situación como amanecemos, ¿no es cierto?, en el departamento. Así que agradecemos por toda la información que nos ha brindado. Que tenga buen día gracias a ti y a la y un saludo a toda la población.